Esto es el código que teníamos la semana pasada. Voy a volver a compilarlo para recordar exactamente dónde estábamos. Voy a crearme mi alias do, que ya tenía, para que me haga make y me ejecute. Y vamos a recordar un poco dónde estábamos hace una semana. Aquí teníamos nuestra cajita roja móvil, izquierda-derecha, con choques en los laterales, y que si yo saltaba pasaba esto. Vale, esto que pasa cuando salto, tiene una explicación, ¿no? ¿Sabéis ya cuál es la explicación? Voy a poner el código... Y alguien que me explique. ¿vale? Teníamos nuestra rutina jump control, esta de aquí, la función, y esta rutinilla falla. ¿Qué pasa? Sí, se supone que lo habéis arreglado, ¿no? Le estoy sumando el 80, y eso era bastante evidente por el comportamiento, porque. Pasa de saltar, de repente hacer pum, y luego vuelve a saltar y vuelve a subir. Estoy sumando el 80, que además el 80 es menos 128. Dime. La comprobación del 80 que está aquí... ¿Qué es lo que le pasa a esa comprobación del 80? Recordamos que el 80... ¿Vale? Voy a volver a hacer un poco de retrospectiva. El 80 es este valor de aquí que tengo como último en mi tabla de saltos. De modo que yo voy leyendo mi tabla de saltos y voy incrementando estos valores a la i para que salte y luego caiga, porque suma lo mismo en negativo que en positivo. Y el último valor marca el final que ya he terminado el salto. Así que yo tengo que encontrar un 80 en mi tabla de saltos y cuando compruebe con 80, puedo decidir que ha terminado mi salto. ¿Cuál es el problema? Aquí. No, porque el movimiento al héroe está aquí debajo. La comprobación. La comprobación efectivamente está antes de mover al héroe. Aquí. Hay un problema peor. No, hay un problema peor. No es que se esté haciendo antes el incremento a la posición. Este 80, acabo de hacer retrospectiva, es un valor que yo leo de mi tabla de saltos está almacenado al final de la tabla de saltos, fijaos en este código ¿qué es Hero jump HeroJump? jump es el índice que yo utilizo para la tabla de saltos o lo que sería lo mismo el estado del salto yo estoy en estado menos 1 y luego a partir del estado 0 son los distintos estados de salto que además me hacen de índice en mi tabla de saltos. Si yo comparo 80 con el índice en la tabla de saltos, evidentemente en la tabla de saltos, o sea, en el, el índice no va a ser 80. Lo que es 80 es el valor que yo recupero de la tabla de saltos. ¿Y ese dónde está? ¿Dónde lo recupero yo aquí? ¿Dónde, dónde recupero yo el, índice, el, el valor de la tabla de saltos? ¿Sí? ¿En qué momento lo leo? No, Hero Jam no es. No tengo que comparar 80 con Hero Jam. Lo tengo que comparar con lo que leo de la tabla de saltos. Continuo Jam es un salto. ¿Dónde leo yo aquí de la tabla de saltos? ¿Pero dónde? ¿Sí? ¿Seguro? Se supone que lo habéis arreglado, ¿no? Y funciona. Pero lo habéis entendido, además de arreglarlo. ¿Sí? Bueno. Entonces aquí no, no falla lo que yo dije la semana pasada. Si no comentáis el código ensamblador, una semana después nadie se acuerda de qué narices hace el código, ni siquiera en una pantalla. Pero la segunda parte es que si uno no lee los comentarios, tampoco. En esta primera parte de aquí es comprobar si estamos saltando, el menos 1, para saber si el salto está activo o no. Esto vuelve si no estamos saltando. Pasamos aquí cuando estamos saltando. Y eso es que nuestro índice en la tabla de saltos es mayor que menos 1. Aquí es donde pone Get jump value. Es un comentario muy majo que nos dice, este trozo de código nos da el valor, pero si os fijáis... El comentario está un poco irregular, porque aquí lo que hacemos es cargar en HL la posición donde empieza la tabla de saltos, a continuación meter en BC el valor de A, que es el índice, ¿vale? Ese es nuestro valor que lo tenemos aquí, el offset pone ahí, el índice de la, de la tabla de saltos, nuestro Hero Jump, es lo que hay en A ahora mismo, y se lo sumamos a HL para pasar desde la posición inicial de la tabla de saltos, hasta la posición actual en la tabla de saltos. El origen más el índice. Y aquí, es donde obtenemos el movimiento que cargamos en el registro B, aquello a donde apuntamos con hl, es decir, el índice, el índice no, el valor de la tabla de saltos. Y aquí es donde hacemos la suma, se la sumamos a hero i a la posición y del personaje pero claro este es el valor que cuando vale 80 debo terminar no este no herojump, jump hero jump es el índice que ya he utilizado arriba para acceder a este valor No, no es que lo esté metiendo, es que si yo aquí leo un 80, que será el último valor, lo siguiente que haré será sumárselo ahí, y luego esta comprobación de aquí no va a comprobar con el 80 de ahí, va a comprobar con HeroJump, con lo cual esta comprobación es errónea. Yo tengo que comprobar aquí si lo que leo de HL vale 80. Así es que tengo que corregir aquí. ¿Cómo corrijo aquí para comprobar si lo que leo de HL vale 80 antes de sumarlo? ¿Por qué lo cargo en A? Para poder hacer CP. Con B no puedo hacer CP. Vale. Voy a ponerme un comentario. Lo cargo en A. Y le hago un CP. Con 80, ¿no? Y si es 80, ¿qué hago? Ajá. Pues saltaré a una etiqueta, por ejemplo, end of jump. Ahora haré la etiqueta. Bien, esto sería la comprobación. Y ahora para que el resto del código do movement siga igual, ¿qué me falta corregir aquí abajo? Podría dejarlo así, pero. Aquí hay algo que me gusta poco. No, esto es que lo, ahora, ahora lo tengo que corregir. Ahora me refiero aquí. ¿Por qué voy a hacer esto? Que es. Esto de aquí lee de la memoria. Además, de forma indirecta. Coge el registro HL pide esa dirección de memoria, y la dirección de memoria viene a para la B. Leer de la memoria siempre es más lento que leer de un registro. ¿Por qué voy a leer de la memoria si ya tengo en A lo que acabo de cargar de HL? ¿No? Aquí, si lo quiero en B, puedo hacer LB como A. Y esta comprobación de aquí, que en principio era para lo que estoy haciendo ahora era incorrecta, la hicimos mal la semana pasada. Con lo cual todo esto de aquí está mal y puedo dejarlo así porque esta, este trozo sí que es ahora incrementar el índice. Suponiendo que no haya sido el último movimiento, voy a continuar por aquí haciendo el movimiento de salto y a continuación actualizando el índice. Y ahora me falta el final del salto en caso de que haya detectado el final. Ese lo voy a hacer aquí. Así que voy a poner un menos uno en el índice. ¿Cómo lo hago? Uh -huh. ¿Así? ¿Ah, sí. ¿Y ahora? entre paréntesis, la etiqueta Un comentario. Y ahora pongo aquí abajo esto. Esto que acabo de hacer es crear dos puntos de salida de mi rutina, si os fijáis. Como esto simplemente es cuando se acaba el salto, ponerlo a menos uno y se terminó, lo puedo poner aquí abajo y no necesito crear una lógica más compleja aquí dentro, como ya vimos la semana pasada, porque podría hacer aquí un jz continue jump por ejemplo para saltar aquí y colocar aquí en medio eso que acabo de hacer pero eso si lo coloco aquí en medio me obligaría también a meter otro jump aquí para saltarme todo este código hasta el final hasta el red vale entonces puedo hacer un end of jump salto al end of jump y en el end of jump añado otro red vale este trozo de aquí termina con un red que es el, el ciclo normal de actualizar el salto, y este de aquí, que es cuando se acaba, termina con otro red. Y aquí no hay ningún problema, y de hecho, esto en ensamblador es muy corriente, porque así se gana. Red es una instrucción que solamente ocupa un byte, es este C9. Y ya está. Si en vez de meter esto, yo hubiera metido esto arriba con un jump debajo, el jump que hubiera metido como mínimo me ocupa dos bytes más. Con lo cual, esto, pese a ser raro, es hasta más cómodo en la mayoría de los casos y más rápido. ¿Alguna duda respecto a esto? Solo falta que funcione, ¿no? Semana pasada no funcionó. Ahora, si no nos hemos equivocado, debería funcionar. Pero podemos equivocarnos, ¿no? Me muevo izquierda-derecha, salto, y ahora sí que salta, y además puedo saltar moviéndome en el aire, chocando con el borde. El salto además da una sensación de salto de verdad, con aceleración. Y en realidad es muy simple, como sabéis, es una tabla de saltos, y ya está. No necesitamos realmente emular la fuerza de la gravedad, sino dar la sensación de que hay una fuerza de la gravedad.